Ahora la palabra a la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho, para alcanzar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos Gracias. a partir de los 16 años. Gracias, senador presidente, con el permiso de la mesa y de mis compañeras y compañeros senadores. Quiero poner a consideración de todos ustedes esta iniciativa que tiene como objetivo el otorgar derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años de edad. Pongo a consideración de ustedes los argumentos. De acuerdo con el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado en 2014 por el Instituto Nacional Electoral es reducido el porcentaje de mexicanos que dijeron involucrarse de algún tipo de participación política. El estudio explica que los ciudadanos tienen altos niveles de desconfianza en las instituciones, sobre todo las gubernamentales y de representación política. Los partidos políticos no cumplen su papel de vínculo entre ciudadanía y gobierno. En razón de lo anterior, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestra convicción para que nuestro país transite hacia un nuevo modelo de democracia, un modelo popular, participativo y deliberativo, y no solamente representativo y electoral. Necesitamos escuchar y estar del lado de la gente. Desde nuestra perspectiva… Las verdaderas democracias no son aquellas que emanan del voto, sino aquellas que surgen y se construyen con base en la participación y la discusión colectiva de asuntos de interés público. Estamos convencidos de que la transformación de la República solo puede ser a través del ejercicio pleno de los derechos políticos. Para contrarrestar el déficit democrático derivado de la falta de confianza de los mexicanos hacia las instituciones, es precisamente necesario que promovamos e involucremos al mayor número de mexicanos en el proceso de la toma de decisiones. De acuerdo con el Inegi… En México viven 39.2 millones de niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que representa un 32.8 por ciento de la población del país. Con base en estas cifras es posible afirmar que existen más de 6 millones de personas entre los 15 y los 17 años de edad, las cuales se encuentran en un estado ya de madurez. Desde hace muchos años… Tanto niños y adolescentes comenzaron a ser reconocidos como sujetos plenos de derecho. Por ejemplo, así lo estipula la Constitución de la Ciudad de México. De tal manera, la reducción de la edad para ser considerados y reconocidos como ciudadanos sería un paso más en la dirección correcta y ayudaría a consolidar nuestra democracia y el fortalecimiento de la ciudadanía. Resulta oportuno... Recordarles a todos ustedes que de 1857 y hasta 1969 la edad mínima para adquirir ciudadanía era de 21 años. En 1969 se reformó la Constitución para quedar en los términos que ahora conocemos. Con dicha reforma buscamos borrar las fronteras entre las actividades de los adultos y los no adultos y favorecer la mayor participación de los jóvenes en la vida pública. Que gocen de plenos derechos políticos y decisiones dentro de nuestra sociedad, además que se les permita ser ciudadanos socialmente responsables. También contribuiremos en reforzar el sentimiento cívico de los jóvenes, es decir, constituir un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía. En el derecho comparado, Existen diversos países en los que el derecho al sufragio se alcanza a una edad más temprana, tales como Irán a los 15 años, Cuba 16 años, Indonesia y Argentina a los 17 años de edad. En Bolivia, Brasil y Ecuador el voto es optativo entre los 16 y 17 años. En Europa, solo dos países tienen reconocido el derecho al voto, Austria a los 16 años y Chipre, donde el sufragio además es obligatorio. En algunos cantones suizos también se reconoce el derecho al voto a los 16 años. Además, en 2014, cuando se realizó el referéndum por la independencia de Escocia, se amplió el voto de 16 y 17 años. Como resultado… Los adolescentes escoceses participaron masivamente en un 89%. Entre otras innovaciones, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa propuso en una de sus resoluciones la extensión de la edad del voto a los 16 años con el objetivo de fortalecer la democracia en este continente. Establecer la edad mínima de 16 años para adquirir la plena ciudadanía y la mayoría de edad tiene que configurarse como una reforma democrática necesaria. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea reformar el artículo 34 de la Constitución para que cumplidos los 16 años de edad se reconozca la ciudadanía y sus derechos políticos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora. Muy interesante. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Primera.